Triste es el camino, la verdad y la vida. Todos, todos, contentos, alegres. Nadie es vini al Padre si no es por Jesús. Todos los que creen Pronto le veremos venir en las nubes y a sus escogidos arrebatará. Pronto le veremos venir en las nubes y a sus escogidos arrebatará. Yo quiero andar con Cristo. Dígalo hermano, dígalo. Todos, todos. Más alegre, más alegre. A él. Yo quiero andar con Cristo, sí, Señor. Y yo le sirvo a él, él es mi fiel amigo. Y yo le sirvo a él, qué bonito es andar con Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es vivir con Cristo. Él es mi pastor, Él es mi salvador, Él es el todo, mi fortaleza, Él es mi pastor. Amén, Jesús.